Bueno, para nosotros es un privilegio poder entrevistar en una entrevista breve... ...que le vamos a hacer al señor Cardeña, Manuel Cardeña, que es el pregonero de esta feria... ...que ya se aproxima, queda ya muy están todos los preparativos y ahora está la misa... ...a continuación, bueno, el señor Cardeña nos dedica unos minutos eh, para informarnos ¿no? de ese pregón... ...que cómo recibe usted esa llamada cuando le dice... Que tiene que ser pregonero de esta fiesta. No, bueno, el hermano mayor pues me, me lo propuso. Me eh, digo, déjame que me lo piense un poco y después pensé, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Total, llevo aquí en San Pedro pues prácticamente mmm, bueno, mucho, mucho tiempo ya, desde que eh, me casé, pues vivo aquí en San Pedro, entonces. ...me considero un sanpedreño más y digo pues vamos a hacerlo. Bueno, usted ha escuchado muchos pregones a lo largo de su trayectoria... ...y sobre todo aquí en San Pedro. siempre me he venido, a, he venido al pregón porque me gusta... ...me gusta oírlo, me gusta eh, oír a la gente de mi pueblo... Y, ...y sí, he venido y he oído bastantes pregones, ¿sí? Bueno, ya una vez que usted ha escuchado pregón y tal, habrá hecho una valoración de cómo tiene que ser un pregón, ¿no? Muchas veces habrá pedido usted, un pregón tendría que ser, haz de esta manera, ¿cómo puede ser usted que no, tiene que ser. No, un... yo no he tenido en cuenta ningún. ningún modelo, sino que yo lo he hecho a mi modo, a mi forma y, y punto. No, no, no he tenido como patrón ninguno de los. Simplemente eh, hago una referencia a uno que, a un pregón que me gustó bastante, que fue el de. El, el, el cardenal emérito de Sevilla, don, don Carlos Amigo Vallejo, en el 2017, que me encantó y, y, y esa ha sido un poco más o menos la idea que me ha forjado, ¿no? Otra cosa no. claro si ya me habían comentado que no iba a sorprender el pregón de usted hoy, que no se lo perdiera nadie porque iba a sorprender, ¿no? qué ¿Tiene usted que decir eso? no. no sorprende, no, porque es un, un de una persona sencilla... ...de una persona que ha vivido en, en este pueblo muchas vivencias... Y, ...y entonces pues eh, no cuento nada, nada, perdón, nada de esto... ...porque si no sería bastante largo y la gente se aburre... ...pero vamos, que he vivido a lo largo de casi 60 años... Eh, ...en este bendito pueblo y, y he tenido bastante vivencia, sí. ¿Cómo se ve ya el ambiente? Usted está en la calle principal, sí. en la calle La Gasca, ...viendo pasar todos los días gente... ...usted se comunica con todos los ciudadanos... ...porque tiene un carácter muy abierto... ...¿cómo usted los ánimos de feria este año? Pues yo veo que la gente está deseosa de, de divertirse... ...de tener unos días de asueto y de, y de alegría... ...por dejar atrás todos estos años que hemos pasado... ...de penuria y de pandemia... Ánimos, hay buenos ánimos este año, claro. Sí, muy buenos ánimos. Sí. Much muchísimas gracias por atendernos. Le vamos a vos dejar para que mucho. se preparen, que ya usted está preparadísimo, siempre, que ya lo veo. Siempre. No, estoy, estoy, como le decía a Pepe, como si fuese a debutar en la maestranza. Pues vamos a estar pendientes de ese pregón, que no nos vamos a perder ninguna palabra. Pues, Sin pestañas claro. vamos a estar. Gracias vale. por atendernos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ...hablamos con Jerónimo Carrasco... ...que él también tiene la hermandad o asociación... ...como lo queréis llamar... ...porque también lleva a él la Virgen del Carmen... ...en su corazón, en su alma... ...y hoy estamos unidos, hermandad, cofradía, todos ¿no?... no ...unidos sí. para, bueno, también felicitar a nuestro pregonero de este año... ...ah, ¿no? ah sí, es estupendo... Que, además lo conocéis hace mucho tiempo. ...totalmente, ¿no? hemos sido vecinos... ...casi cuarenta y tantos años... Uh -huh. sí, ...yo conocí a... ...yo conocí a, a Manolo Gardeña Hijo... ...tendría la cuarentena, más o menos... Cuarentena, nueve, diez años, o más un año, más vecinos... ...y estuvimos, estuvimos y sí, dos vecinos, son estupendos, estupendos. Bueno, yo creo que tiene muchas cosas que contarlo ¿no? Manolo sabe de mucho y además que es muy religioso... ...y sabe mucho de San Pedro y además que sí. ¿Cómo considera usted que tenía que ser un pregón? Yo creo, a menos, eh, que fuese muy cosa del pueblo... ...igual que los pregones de, de, de la feria... ...para mí que tiene que ser personas viviente... Manolo es, porque es muy religioso, entonces yo creo que sí que, que, lo, que nos va a dar un buen pregón. Bueno, ¿qué me dice de su asociación de esta Virgen del Carmen? Ah, muy bien. ah muy bien, muy bien, nosotros sí, nos llevamos muy bien. Todo Así, fenomenal. bien, ¿no? estupendamente. Pues, pues, muchas gracias por atendernos y no, ahora vamos a, a, a escuchar. Vos, a gracias. muchas gracias. Llega octubre y ya, recuperados de estos días tan intensos y excepcionales, nos damos cita ante San Pedro de Alcántara para dar comienzo a lo vasto que un año más vamos a realizar el honor. Nuestro peronero nace en Sevilla, en plena guerra civil. familia católica cursa estudios en los escolares, donde recibe la formación religiosa que le ha durante su programa. Ingresó en la escuela superior de hostelería, donde se forma en dirección y administración Carrera que a la postre cambiaría su vida, ya que recién terminada o para administrar del hotel las chapas de margen. Gana la plaza y en el año 71, con tan solo 22 años, se traslada a la costa de la Aquí conoce a posita con el amor de su hijo y la razón por la que ya no abandonará a San Pedro Alcántara. Con ella tiene cuatro hijos, Ocio, Silvia, Susana y Manuel. Testigo directo, y protagonista del mundo turístico para su dirección se inaugura el Hotel Pueblo Andalucía. De allí es dichado por años y en poco más de un año pone en marcha el vecino de los Andalucía. Y trabaja en él y trabaja en varios otros En el año 99, y estando en Tierra Santa como él dice, en su rocío sufre un infarto que le hace cambiar de vida. Muy vinculado a San Pedro, participa en varias comunidades. Es también uno de los principales propulsores de la primaria del rocío de nuestra localidad y de la que a día de hoy sigue siendo el alma más de la vida. Hombre divertido y afable y gran conversador, dice que llegó esta tierra siendo Manuel Carreña, pasó a ser el marido de Bernista Cardena y ahora es el padre de Manuel Carmen. Yo, por lo que he podido. Sintiendo que su fin llegaba, Fray Pedro pidió que lo llevasen al convento de Ariete, donde mudó a la muerte con el sangre. Me llena la alegría el saber que voy a la casa del Señor. Asistido por Nuestra Señora y San Juan de la entregó su bella a Dios el día 18 de octubre de 1562 a los 63 años. Señor don Francisco Javier Sánchez Cano, párroco de la parroquia de San Pedro de Alcántara y director espiritual de la Hermandad del Santo Patrón. Excelentísimas autoridades, señores concejales del Ayuntamiento de Marbella de San Pedro, don Juan Andrés Gómez Duarte, hermano mayor de la Hermandad del Santo Patrón, junta de gobierno del de la Hermandad del Santo Patrón, Representante de trandades, de pasión y de gloria, señoras y señores, hermanos todos, en el Señor. Quiero agradecer al hermano mayor de la hermandad y a su Junta de Gobierno la confianza puesta en mí para dar el reloj de la hermandad del Santo Padre este año. La emoción que han representado los santos de hermanamiento con la ciudad de Arenas de San Pedro, donde ya fueron restos de nuestro excelso patrón al cumplirse el cuarto centenario de su beatificación. Y nuestro pueblo ha vuelto a demostrar su hospitalidad, recibiendo y cumplimentando al ayuntamiento de Arenas, así como a los arenenses que desde esta ciudad como enche, se desplazaron para asistir a los santos en número superior a 450 personas. Asistimos a la Sagrada Eucaristía que se ha celebrado en nuestra plaza de la Iglesia, engalanada para esta ocasión, que hay que decir que estaba precioso y a la posterior solemne concesión extraordinaria, siendo acompañada por las bandas de música de Arena de San Pedro y Marbella a los hombres del bonito himno del cuarto centenario. Unos multitud de sanpedreños arrugaban a su Santo Patrón por el recorrido que hizo por las calles de su pueblo, demostrando una vez más su devoción y cariño. Desde aquí quiero agradecer a la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santo Patrón, tanto de San Pedro como de Arena, así como a ambos ayuntamientos por hacernos vivir estos días de terror, emoción y sentimiento. Pertenezco a varias universidades de Sevilla, a través de Barbeda, Marbella y San Pedro de Al terminar el bachillerato, hice el ingreso en la acción en la Escuela Superior de de Sevilla, adscrita a la Universidad Pablo Olavide. Hice mis estudios de director de hotel y administrador de empresas turísticas, terminando la carrera en el año 1960. Conseguí el puesto de administrador ganando unas composiciones para el Hotel Las Chapas de Marbella donde debuté. Aquí pide poner en práctica las enseñanzas y los conocimientos que había adquirido en el rato de mi carrera. Ahí empezó mi peregro con los hoteles de Marbella y la costa. Conocí a la que fue mi esposa, Pepita Gómez, en Fontirollo. Y nos casamos el 2 de diciembre de 1963 en la capilla del Hospital Noble de Málaga. Fijamos nuestra residencia en el Hotel y de, de San Pedro de Alcántara, donde prestaban el servicio y de nuestra unión nacieron cuatro. Ejercí mi profesión durante 30 años a lo largo de Sería, Marbella y Estepona. Pasé 20 años dentro del grupo de empresas de luz, siempre en la división hotelera. Intervine muy activamente en cuanto a establecimiento, hoteleros, inauguraba mi empresa. Y en cuanto a los eventos se celebraron en Nueva Andalucía, el último hotel que ejercí fue en el Hotel Santa Marta de Estuavado, pasándome a la actividad privada. Hasta que un accidente cardiovascular, infarto de un árbol severo, me paró en seco. Tenía algunos proyectos pendientes que no llegué a realizar. regarding the la misma muestra se debe celebrarse en una ciudad y esta satisfacción se acrecienta cuando al paso del tiempo se advierte que las esperanzas los el refinativo se han cumplido. Este es el caso de San Pedro de Cáceres, la gran empresa de don Manuel Gutiérrez de la Concha, Marqués del Pueblo, que ahí está, transcurrido algo más de un siglo convertido en una populosa ciudad costera de 10 a 12.000 habitantes. Esto lo escribió Don Fernando en mayo año 1978. Si supiera que a 44 años más tarde, nuestra población está cercana a las 40.000 almas. La construcción del caserío de San Pedro de Alcántara, de San Pedro de Alcántara se inició en 1860. Una vez que el margen del pueblo ha expidido una tienda directaria en los términos municipales de Marmellas de Código y Vida. En 1886 estaba ya levantado el pueblo con 146 casas para empleados y El primer censo de la, de la colonia en 1869, el número de casas ascendía a 183, distribuida en tres calles, orientada el Marqués del Duero, La Casca y Pizarro. Nació don Manuel Gutiérrez de la Concha y Rigoyen del matrimonio unido entre Doña Petra y Rigoyen y don Juan Gutiérrez de la Concha y Mancha. Estaba considerado como uno de los militares de mayor prestigio de la nación. El Marqués del Duero comprometió su fortuna por devolver la riqueza agrícola a nuestro país. Cuatro pues prohíbo toda clase, de hombro de soldado, al cementerio, donde deba depositarse hasta que mis hermanos resuelvan ser trasladado al cementerio de la colonia de San Pedro Cataly, fundado por mí durante mi matrimonio con doña Francisca Tobar y Cáscara, condesa de Cancelada, Marquesa de Revilla, y donde también debe ser trasladado el cadáver de mi mujer, según su última voluntad. Desde un principio, como católico que soy, me llamó la atención el comportamiento de la gente del pueblo ante las manifestaciones religiosas y me emociono cuando en la concesión del Santo Patrón veo pasar con el fervor y la devoción qué portal y cómo se acercan a él, madres, padres, jóvenes abuelos y abuelas, algunos de ellos dejan de escapar alguna lágrima en el este recuerdo. ...de algún ser querido docente. ...en Semana Santa me ocurre lo mismo... ...cuando se paran el trono ...y se acercan a la imagen... ...reconosamente... ...el santojereño sabe... ...sabe también... ...muy bien disfrutar de su feria... ...en honor de su patrón... ...reconozco que el pueblo de San Pedro... ...es muy participativo... ...en cualquier evento que se organice... ...estos... ...amigos me hablan... ...me dicen de la idiosincrasia... ...de este pueblo... Y de su rey. Como la mayoría de los pueblos de España, San Pedro de Alcántara celebra su feria en honor a su santo patrón, San Pedro del Alcántara. Es considerada la última feria del año, por lo que para muchos significa que el verano se acaba y empieza mi invierno. Yo me involucraba o me involucraba en cuanto a manifestaciones populares se su tanto como en María. He participado muy activamente entusiasmado el folclore, la alegría y amistad con mis vecinos mi perteneciendo sí, sí. a varias condiciones de tiempo. En aquel tiempo, año 1960, por ahí, la feria la celebramos en plena calle, en el carrito del corteño, etc., donde se instalaban algunos tenderes de, y en la misma sí. plaza de la iglesia. <coughs> Recuerdo, entonces un grupo de vecinos que frecuentaba con sus hijos y coincidíamos casi de años en el antiguo casino se nos ocurrió en montar nuestra propia caseta para pasar esos días de asuelos con los amigos convencidos, convencidos, convencidos, perdón, convencidos familiares. El veterinario Jorge Vera había construido un bloque de pisos en la calle 45. Los locales los tenía vacíos. Nos lo prestó, lo adaptamos y adornamos, y esa fue nuestra sede en aquel 1965. Y de ahí nacieron los demos, que con el auge y el tiempo se convirtió en aquella peña mítica de los 50. Conseguimos involucrar la filosofía de que la caseta que era una prolongación de nuestra casa, donde recibíamos a nuestros amigos y le invitábamos a pasar un buen rato lleno de alegría, armonía y concordia. Ni que tiene de que fue un verdadero éxito de la caseta, Fue un gran asentada por los santedreños y por ella pasaban todas clase clases de personalidades que nos visitaban. Estaba siempre lleno, tanto de día como de noche. Todos los amigos nos multiplicaban para atender a nuestros invitados. Nuestro barbañar el rondaño Antonio Montilla. Este modelo de señora la feria llegó a cargar en el pueblo que el año siguiente y tomándolo como modelo, muchos de los locales en construcción fueron ocupados por agrupaciones de amigos y de diversas asociaciones. Sin proponérmelo, se había dado el primer paso para ir cambiando la fisiología de la Feria de Santiago. Y llega el gran día de feria, el día de su novia, el día en el que el santo patrón es paseado por su pueblo que lo adora, llenando de luz y del perfume de narco su de plaza y de esperanza a todos los, caros, los corazones de los y Y ellos. Una explosión de color inunda la calle. Es imposible que ninguna maleta de pintor sepa captar dulce de su mejor hergado, particularmente las señoras y señoritas, realzan su belleza más cabe con los trajes típicos de nuestra tierra. Otra de las muestras que nos demostró el pueblo de San Pedro, de hacia nuestra familia, fue la favorable acogida que tuvo la tienda de moda flamenca que tomó mi esposa. En este punto tengo que comentar desde su tienda era feliz aconsejando y ayudando a vivir con su buen gusto y criterio a todas las personas que se acercaban a la Está considerada una de las más vivas y animadas de la provincia de Málaga. Para mi gusto, solo le falta una mención de la tabulina, que en otro tiempo consiguió a todo. Estos gestos, amigo mío, me hablan y me confirmen la alegría de este pueblo que se divierte sin olvidar su fe. Corría Fue una de las noches más bonitas que mil en mis recuerdos. Sin duda alguna, la figura de San Pedro Alcántara merece el reconocimiento público de admiración sin reserva de este pueblo en toda su dimensión. La imagen de Pedro de Alcántara sido rey Luis de Granada, que será amigo suyo, y también San Francisco de Borja, el duque de Cantilla y las hermanas de Felipe II. Pudo ser un gran reformador porque era un gran penitente. Las acceses solo es un medio para evitar un peligro que la carne combate los vuelos del pie. Así lo entendía San Pedro de Alcántara. Su fin es la unión con Dios. Y aunque a San Pedro se le conoce, sobre todo por sus proverbiales experiencias, es más admirable en el del contemplativo que el de la Santa. Oraba sin cesar en todas partes. A veces, una sola palabra le arrebataba de tal modo que lanzaba gritos en inteligibles, entraba en éxtasis y quedaba en un suspenso de la aire. Severidad terrible para consigo mismo pero siempre un gira de la humildad más franciscana y la calidad más tierna. Su fama de cansanidad corrió por todas partes, hasta el punto que Santa Teresa de Jesús, contemporánea de él, le tuvo como su confesor y guía espiritual, incluso, incluso a la hora de la reforma del Carmelo. Precisamente Portugal y España fueron los dos lugares donde trabajó en bien de la difusión del Evangelio. Decía el cardenal emérito don Carlos Amigo Vallejo en su pregón del 2017. ¿Qué le puede decir al hombre de hoy que vive en la ciudad de San Pedro de Alcántara, aquí, ahora, un santo del siglo XVI? ¿Qué le puede decir? y penitencia interior-veral, mostrando una faceta de extrema dulzura en el trato de los humanos. Tal fue su fortaleza que el, en el periodo de persecución la Santa Teresa se puso en medio con su condición religioso franciscana francis para impedir cualquier detención, detención o proceso a la Santa Andaría. Santa Teresa nos relata en el libro de la vida lo siguiente. Parece que fueron 40 años los que mi hijo había dormido solo horas y media entre noche y día y que este era el mayor trabajo de penitencia que había tenido en los principios de abertura de Y para esto estaba siempre de rodillas o en pie. Lo que dormía era sentado y con la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared. Jamás, añade la santa, se puso cosa alguna en los pies, ni otro vestido que un hábito desayuno y un manto sin ninguna cosa sobre sus carnes. Decía que el doblante frío se quitaba el manto y dejaba la puerta de la ventanilla abierta de la celda para comp componerse con el manto más tarde cerrado, contentando así al cuerpo para sosegarse con más o Comer al tercer día era muy ordinario. Al completo retrata trata Santa Teresa, añade en su diario varias anécdotas, como una de la que padre dominicano lo encuentra casi en en la puerta del convento, apenas cubierto con un viejo manto. Ante la extrañeza del visitante, responde el rey Pedro, esa es vuestra merced y la culpa del Evangelio. el cual nos aconseja tener una sola túnica. Y la mía la he estado lavando y no tengo que ponerme. Cuentan los biógrafos de San Pedro de Alcántara que en 1515, cuando Juan de Sanabria decide entrar a la Salda San Martín, para ingresar como novicio en el convento de los más arrefe, en tierra de Orencio de Alcántara, ya en los límites de Portugal, que para ser efectivo el ingreso requería contar con la licencia de, del custodio Fray Francisco de Francesco. Que a la sazón se hallaba en el convento de San Francisco de Bergis de Monroy, y desde los más grandes, Juan de Sanabria se dirige aquí hasta esta población situada en el extremo más oriental de la actual provincia de Casa. Conseguida la licencia, Juan de Sanabria vuelve sobre sus pasos, pero esto tuvieron un final al llegar a la confluencia de los ríos Quieta y Targo. Venían muy vecinos por las aguas frías del invierno de 1515. La barca que unía a orillas permanecía callada la margen puesto. En esa tesitura, Juan de Sanabria hubo de detenerse, probando los cielo, su objeción y aguardando ocasión de pasaje pacientemente. No esperó mucho, inopinadamente, se encontró en la otra orilla y dando gracias a Dios, prosiguió contento y adelante. Camino guardando en su oración el singular favor del Señor. Este caminar sobre la corriente de los ríos es el primero de los milagros Milagros en relación con el agua se cuentan en el haber de Juan de Sanado y tuvo lugar momentos antes que, de que vistiera el hábito franciscano y cambiara su nombre por el de Pedro de Alcántara. Nuestro patrón, fue la inspiración del marqués de Duero para crear San Pedro Mártir. El marqués estaría orgulloso de su obra si la pudiera ver en la actualidad, porque se ha convertido en una ciudad de emprendimiento. El propio Manuel Gutiérrez de la Concha era un gran emprendedor de su semillas. de su, emprendedor, de su semilla, Todo este movimiento empresarial comercial tan adelante. En nuestros días, el lema de la colonia era virtud y trabajo. Y con la venia del Santo Patrón, me quiero despedir recordando este lema y añadir un argumento más que me da la cara ya de su virtud y trabajo, san pedreño para todos. Y mucha salud, viva San Pedro de Alcántara. Este pregón que ha dado el señor Manolo Cardeña Cortés, que bueno, qué bonito ha estado y qué emocionante. ¿Cuántas cosas hemos aprendido que no sabíamos? ¿no?... Bueno, como hijo, del bueno, pregón, ¿eh, pues no? pues muy orgulloso, muy contento, hombre, que con sus ochenta y tantos años esté ahí, pues eh, eh, muy bien de salud y con la capacidad de dar en pregón y bueno, contar toda su historia de la familia en San Pedro. Pues la verdad es que es muy orgulloso. Yo creo que. ...que bueno, que la ha hecho muy bien, aunque yo no soy objetivo por ser su hijo... ...pero vamos, que, que la verdad es que ha sido una tarde muy emotiva... ...y bueno, es un, la verdad que es un perlombro... el principio ya de la feria que, y de la fiesta del patrón... ...que yo creo que, que ha sido una tarde perfecta... ...para ya iniciar lo que nos queda por delante. La primera es que ha recorrido todas, muchas etapas... ...y bueno, y también basado también en el párroco... ...que estuvo aquí también tanto tiempo, Sí, al final... Al final él, él es un testigo vivo de, de todo lo que ha cambiado San Pedro, del desarrollo que ha tenido y bueno, al final pues de, de, como él ha contado, de un San Pedro que no tenía ni cabalgata de reyes ni tenía muchas dificultades, al final yo creo que los sanpedreños siempre tienen una capacidad de, de, de reponerse y de emprender que, que hace que esta zona pues sea una zona ahora, después de tantos años, pues una zona económica, comercial muy fuerte y un ejemplo para todos, ¿no? por atendernos enhorabuena una vez más y una familia estupenda. Gracias a ella. Cristóbal Garre, también amigo de la familia y bueno, agradecerle que hoy también ha tenido el detalle de coger nuestro móvil para hacer una foto con él, que nunca nos lo hacemos. Gracias, Cristóbal. Bueno, nunca sale Pepe, así que encantado de haceros la foto porque la verdad es que trabajáis muchísimo y todos tienen que salir. También los que están detrás de la cámara, ¿no? ¿Qué te ha parecido el pregón Bueno, a mí me ha encantado, pero me ha encantado porque ha hecho un ha sido cortito y ha hecho una especie de bueno repaso a su vida y también a la vida del, del santo, con lo cual ha dado datos nuevos, ha dado datos muy bonitos, anécdotas, y bueno ha sido emotivo también en el momento que ha recordado a, a Pepita, o sea que bueno ha sido muy bonito el discurso, a mí me ha encantado, y bueno hemos disfrutado muchísimo con todo lo que nos ha contado. Bueno, esta anécdota y todo ha contado, ¿no? Es que ha de todo. Sí, bueno, ha, hemos reído, hemos llorado, hemos, es un, ha sido un... Eh, pregón muy, muy emotivo, muy bonito y, bueno, yo creo que todos los que llevamos viviendo aquí prácticamente toda la vida pues sabemos que lo ha dicho de corazón, que ha contado verdades, realidades y, sobre todo, que lo que ha contado ha sido de, de corazón. Así que muy contento del pregón que ha dado hoy. Muy bien. Gracias, Cristóbal. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos con Juan Andrés que ya en una entrevista previa ya nos hablaba que nos iba a sorprender y no ha sorprendido. Sí, la verdad que sí. Esto Sabíamos nosotros que Manolo no, no defraudaba es un hombre que conoce esto perfectamente y además muy involucrado con San Pedro, o sea que tenía que ser el peregonero. La verdad es que casi nos hace llorar, hemos vivido los, los sentimientos a, a flores de con él. Sí, yo creo que reúne todo lo que necesita un pregón, que es alegría, eh, recordar a personas que ya no están, eh, recordar al patrón, o sea que, que la emoción de todo esto, la verdad que la ha plasmado muy bien. Hay historia muy grande, ¿no? Uh, que una gran trayectoria. Sí, sí ¿no? hombre, sí. Él, él aquí en San Pedro ha hecho de todo y la verdad que yo creo que se merecía de, de ese reconocimiento. Y que, que mejor que la hermandad. Bueno, parece, con este pregón ya parece que arranca la feria, ¿no? Ya sí, ya, sí, ya sí, ya sí. Ya aquí ya, no, ya ahí no hay marcha atrás. Ya nada no que viendo el tiempo, ve cómo se nos presenta y, y nada, ya a prepararlo todo para el día grande, que es el día 19 de octubre. Gracias, bueno. ...muchas gracias a ustedes... ...y felicidades por gracias. ese pedazo de pregón... ...que ha hecho hoy vamos... ...muchas gracias... ...no se ha dejado nada atrás... Eh, ha, ...ha hecho todo el recorrido... ...he hecho Pero el recorrido no, hecho. por San Pedro... ...por parte de mi experiencia, no... Me ...no ...me más. Han entregado, la, la placa, sí. la, las flores... ...qué bonito, ¿no?, recuerdo, ¿no?... ...un una recuerdo... ...con la niñeta aquí también, que la ha acompañado... Sí. ...y la familia, ¿no?... ...¿qué te parece el pregón que ha dado el abuelo?... Eh, muy bien, porque me lo he pasado muy bien... Y me encanta estar con mi abuelito. ¡Ay, qué bonito! Bonita. Bueno, soy una familia maravillosa. Muchas gracias y una vez más felicidades. Gracias. Gracias a vosotros.